Muy buenos días a todos ustedes, qué gusto saludarlos. Pues aquí estamos en Tu Encuentro con Dios, un sábado más, compartiendo con ustedes la Palabra de Dios. Durante varios sábados no hemos estado en la disponibilidad del Internet. Por esa razón muchas veces no hemos podido acceder a nuestro mensaje de nuestro programa Tu Encuentro con Dios todos los sábados a las 10 y 30 de la mañana. Hoy un poquito más tarde a las 11 de la mañana con ustedes para presentar un mensaje de oportunidad para cada uno de nosotros. Tal vez una de las preguntas que normalmente nos hacemos es cuando yo hablo con Dios, ¿Dios me escucha? ¿Dios me responde? ¿Él conoce mis circunstancias? ¿Conoce mi situación? Cuando yo oro y le pido algo, ¿Por qué Dios no responde como yo quiero o de la manera como yo creo que necesito una respuesta? ¿Para qué es la oración? Yo creo que las personas que participamos de este privilegio de poder elevar una plegaria al Dios Todopoderoso y Creador, nos hemos preocupado más por la forma que por el fondo. Nos hemos preocupado más por la manera de decir a Dios las cosas que por la razón que nos mueve a decir lo que queremos decir. De algún modo, nuestra experiencia con Dios no nos ha llevado a entender que realmente a Dios no hay que exigirle las cosas, sino que a Dios hay que dejarle que él haga su voluntad en las cosas que él hace. Tenemos que aprender a no depender de nuestra voluntad al pedirle, sino que debemos aprender a depender de su voluntad al hacer o pedir algo que él quiera darnos o que él pueda compartir con nosotros. Me pedía a un amigo que por favor comparta este mensaje con otras personas y por eso estoy aquí tratando de compartirlo con ustedes y también con algunos amigos que están esperando un mensaje esta mañana. Así que voy a compartir con algunos grupos que yo tengo para que ellos puedan también ver este programa de la oración. ¿Por qué es importante hablar de la oración en este tiempo? ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros hemos pedido a Dios que nos conceda, por ejemplo, la sanidad de un familiar, de un amigo. Yo tuve la tristeza de perder a un amigo esta semana y lastimosamente dejó una esposa con dos niños pequeños. Esos niños posiblemente iban a tener la expectativa de crecer juntamente con su papá, pero... Si han orado por él, ¿por qué Dios no lo libró? ¿Qué es lo que pensó Dios? ¿Será que Dios es un Dios indiferente a las necesidades del ser humano? ¿Por qué cuando oro no tengo la respuesta que yo quiero? ¿Por qué cuando, cuando hablo con Dios, Dios no me responde como debe? O por lo menos no me da la respuesta que yo quiero. Jesús cuando les enseña a sus discípulos a orar enfatiza un principio importante que es no preocuparte por la forma y pone el ejemplo de muchos fariseos que vestían muy bien que eran unos doctos en la escritura eran especialistas en la adoración muy cumplidores, tanto así que si caía un pañuelo en el piso el día sábado no lo recogían. Estaban circuncidados, cumplían la ley al pie de la letra. Estaban preocupados del comino y el eneldo para poder diezmar. Eran tan perfectos en su praxis religiosa que a la hora de orar decían gracias, Dios, porque no soy como estos publicanos, ladrones, mentirosos. La actitud de estos fariseos era una actitud totalmente, aparentemente perfecta. Eran admirados por su sabiduría, los escribas, por su capacidad de interpretar la Biblia. Eran muy específicos en cada cosa que hacían respecto a la adoración, al templo, a las obligaciones y tradiciones judías. Y cuando iban a orar se manifestaba justamente en ellos ese espíritu, un espíritu de perfección. Jesús mismo menciona entre una de sus experiencias, y eso lo conocían ellos, que subieron a orar dos, un fariseo y un publicano. El publicano era considerado un inmundo, un impuro, porque supuestamente robaba los impuestos del gobierno. Se quedaba con parte de ellas. Y ahí está el, el, el sacerdote, el casi sacerdote, el fariseo, el cumplidor. Gracias, Señor. Yo no soy como estos de aquí, estos ladrones, estos mal ejemplo. Yo sí soy un buen ejemplo. Y el otro decía: Señor, sé propicio a mi pecado. Jesús dice, el segundo salió justificado y el primero no. ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia era simplemente el hecho de la forma que más preocupaba al fariseo que el sentido, que el motivo, que el motor que lo conducía a poder decir lo que realmente él necesitaba, pero no lo podía ver. Porque detrás de esa actitud aparente estaba el creerse privilegiado de Dios, el creerse mejor que los demás, el creerse el, el líder de la, re, de la religiosidad, el ejemplo de la praxis religiosa. En otras palabras, su orgullo no le podía, no le podía permitir a él ver su condición. No podía desnudar su hipocresía. No podía mostrarse porque tenía miedo a la crítica. En una película que ustedes acaban de terminar de ver, Jesús de Nazaret, que terminó en Semana Santa, la escritora esboza por documentos que, están, que son paralelos a la palabra de Dios, de escritores que investigaron y sacaron eh, el polvo de los libros que están alrededor de la historia de estos líderes religiosos judíos como Anás y Caifás, pone muy bien dentro de las escenas las atrocidades, las malas intenciones que tenían estos sumos sacerdotes y el sacerdote en el pueblo que su interés era un interés más que todo económico, de fama, de posición, de dominio, más que ministrar sus vidas dentro de los parámetros establecidos por Dios. Habían perdido a plenitud qué era realmente ser un siervo del Altísimo. Habían olvidado que Dios había elegido a los sacerdotes, a los líderes religiosos, para poder conducir al pueblo a conocer a un Dios real. Hoy no es nada diferente. Hoy el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia, la, la posición, el rango, domina el corazón de las personas. Y nosotros mismos consideramos a esas personas como mayores o mejores que nosotros. Tanto así que cuando queremos orar por alguien, Llamamos a un líder, decimos que venga él, él debe estar más cerca de Dios. En el ejemplo de Jesús, no había eso. En el ejemplo de Jesús, en la hora de la oración, no hay jerarquías. En la hora de la oración, lo que determina no es la forma, ni el rango. Lo que determina el acercarme a Dios en la oración. Es la intención que yo manejo cuando yo hacer, me acerco en oración a Dios. Es lo que llevo aquí adentro. Por eso dije que la oración no es un ruego, aunque muchas partes de la Biblia dice rogada al Señor. Con denuedo. Pero el ruego como acto no es lo que está diciendo la Biblia. El ruego como un acto, como un sentimiento de, o sea, como un propósito, es el objetivo. Decirle a Dios que le ruego que se haga su voluntad. En varias ocasiones me han pedido que yo ore por una persona enferma. Si la persona está consciente yo cuando oro por esa persona, yo le digo a Dios que le ayude a fortalecer su fe. La oración mía para el favor de esa persona o en favor de esa persona no tiene ningún efecto si esa persona realmente no logra detectar el ambiente en el cual Dios con su espíritu le rodea para que él pueda comprender que los que estamos orando por él, es para que él crea. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús al paralítico. Te perdono tus pecados, le dijo Jesús al paralítico, porque ese hombre lo que tenía era una carga espiritual del cual no podía liberarse. Dios es un Dios que conoce nuestras intenciones, que conoce nuestros pensamientos. Y cuando tú vas a Dios a rogarle cosas y dentro de ti no tienes ni siquiera la intención de hacerlo, lo haces por una forma, porque en tu iglesia te dijeron que tienes que orar. Pero no eres consciente de tu necesidad, no eres consciente de la obra que puede hacer Dios en ti, que no tienes ni siquiera idea. De cómo darle lugar al Espíritu de Dios para que trabaje en tu vida. No tiene sentido que tú ores. La oración es más que un ruego. La oración es mostrar mi voluntad a Dios para que Él haga su voluntad en mí. Así como en el cielo, los ángeles hacen tu voluntad. Haz también tu voluntad aquí en la tierra. Son las palabras de Jesús en la oración. Y cuando dice, antes de quedarte afuera, tratando de orar para que los demás te vean, métete en tu cuarto a solas, en tu recámara, en tu secretismo, y dile a Dios lo que sientes en tu corazón. Y el que sabe los secretos te recompensará en público. Él lo hará. La obra de Dios en tu vida, muchas veces, porque Dios es misericordioso, se hace por la oración prestada de los demás. Yo, sube, yo puedo decirte eso con, con, con certidumbre. Muchas de las cosas que yo he recibido en mi vida es gracias a la adoración de mis hijos, de mi madre, de mis hermanas. Pero eso ha sido una manera como Dios me ha rodeado de un ambiente de bendición. Pero si ese ambiente de bendición no es detectado por mí, todo ese ambiente de bendición se convertirá en una maldición Porque si Dios, dándote todo lo que te da, tú no sabes reconocer a Dios que Él es quien está obrando en tu, en, tu, en tu beneficio a tu alrededor, es porque tú realmente vas a mal usar esas bendiciones de Dios. Y a veces Dios utiliza métodos para hacerte consciente de eso. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con muchas personas. Cuando tú ores, acerca tu corazón. Y cuando te digo acerca tu corazón y tu mente, te estoy diciendo acerca tu intencionalidad, acerca tu objetivo. ¿Y cuál debería ser ese objetivo? Buscar el consejo divino. Aunque no te convenga humanamente hablando, es lo que te conviene espiritualmente para tu vida. Otra de las cosas que yo muchas veces he dicho y he utilizado la Biblia para eso. Es que Dios eligió a Salomón para construir el templo y no a David, que había preparado todos los materiales para construir. David tenía una intención vehemente de construir un templo a Dios y Dios no le dijo dijo, tu hijo lo va a construir, tú no ¿qué demuestra eso? que si tú te pones bajo la voluntad divina Él hará lo mejor para ti, aunque te tenga que prohibir algo aunque Dios no te permita hacer algo que tú quieras Él lo va a hacer para tu bien Dios no podía unir la vehemencia de su trabajo guerrero de David con la paz y la concordancia del templo, de la adoración. Dios le dijo: mucha, mucha sangre has este derramado Tu hijo lo va a hacer. Este concepto de adoración es un concepto importante que tenemos que aprender cuando nosotros oramos. Tenemos que aprender a depositar en la voluntad de Dios nuestra, nuestras, nuestras cosas, nuestras, nuestros casos. Él quiere ayudarnos, él quiere conducirnos, él quiere bendecirnos. Pero si nosotros no somos confiables, si Dios nos da una bendición, lo único que va a lograr en nosotros es simplemente eh, darnos algún privilegio que nosotros no vamos a valorar. Y si nosotros no valoramos el privilegio de Dios, es posible que tengamos mal uso de esos privilegios. Y Dios en su palabra dice que cuando nosotros oramos, cuando nos acerquemos a él, busquemos de él su ayuda pero sobre todo pidámosle a Dios que nuestra fe en Él, nuestra confianza puesta en el Salvador, nos ayude a valorar de esas bendiciones que Él nos da. Ok, yo me acerco a Dios con sinceridad, le muestro a Dios mi condición, Dios me reconoce, le pido lo que yo quiero. Pero también debo pedirle que Él me ayude a confiar en que lo que Él me va a dar es para bendición y yo no maluse esa bendición. Dios te puede dar un cuchillo. Con el cuchillo te puede herir o puedes cortar una fruta para, beber, para comer. Dios te puede dar el privilegio de una herramienta, la fe. Pero esa fe puede llevarte al orgullo, a creer que no, o a la indiferencia, no, Dios igual lo va a hacer. O puede llevarte a la dependencia plena de la voluntad de Dios. Dios quiere darte lo que tú quieres, siempre y cuando Él vea que tú eres una persona confiable para Dios. ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? ¿Eres confiable? ¿En qué usas tu dinero cuando Dios te lo da? ¿Quieres tiempo? ¿Eres confiable? ¿Le pides a Dios tiempo? ¿En qué ocupas tu tiempo? Señor, dame salud. Conforme a tu voluntad, dame salud. ¿Cómo cuidas la salud que Dios te da? Señor, dame sabiduría. ¿Para qué usas la sabiduría? ¿Para enseñar de Dios y de su amor y de su misericordia? Señor, ayúdame a tener buenas relaciones con los demás. ¿Para qué usas esas relaciones? ¿Para conseguir fama, prestigio? Señor, ayúdame a tener negocios, riquezas. ¿Para qué quieres riquezas? ¿Para ser un mal ejemplo de mal gasto? Y aún así, con aquellas cosas que tú consideras que son bendición, viene ahora el otro lado. ¿Por qué oras? ¿Porque crees que Dios te conviene? ¿Son tus motivos egoístas los que te llevan a acercarte a Dios? ¿Por qué diezmas? ¿Porque tienes miedo a la maldición de Dios? ¿Porque qué van a decir si no dejas tus diezmos? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Porque en la iglesia van a decir que eres un buen cristiano, como un fariseo, y termina siendo simplemente un sepulcro blanqueado? ¿Ves cuán profundo es hablar de la oración como un acto de depositarme en Dios para que Él haga su voluntad y no como un acto simplemente de ruego para pedirle cosas, pedirle cosas, pedirle cosas? La Biblia dice que Dios sabe que tenemos necesidad. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es más, Daniel apenas comenzó a orar y el ángel estaba con él. Y el ángel dice, antes de que tú oraras, yo ya vine, porque ya me enviaron para responder tu pregunta, para completar tu necesidad, para ayudar a suplirla. ¿Dios realmente necesita de mis ruegos? Ah, claro, la Biblia dice, para aquellos que son incrédulos, para aquellos que necesitan preparar su corazón, su mente, tienen que usar un poco la metodología de la... De la, del constructivismo para construir sobre sí mismos una idea de que sí, Dios existe, que Dios es real. Y tengo que acostumbrarme, por eso que eh, Dios, por ejemplo, estableció como método de enseñanza el, el, el continuo sacrificio de la mañana y de la tarde para que ellos aprendieran a, a depender de Dios durante el día y por supuesto durante el año la expiación para que ellos entendieran que, las, que el sacrificio de Cristo era suficiente. Todo eso fue una enseñanza, un proceso pedagógico. Ahora nosotros ya tenemos la información, ya tenemos el mensaje. Somos privilegiados. Porque ya sobre el privilegio que Dios nos ha dado del conocimiento de su palabra, hoy podemos hacer eso, pero no como una praxis externa. No como una exigencia de, de un grupo religioso, de alguien que impone sus ideas sobre nosotros. Sino como una necesidad de depositar mi vida y depender de Dios. Hay otra cosa importante que estudiamos esta mañana y es que cuando tú entiendes el pacto de Dios en tu vida basada en la ley de Dios como privilegio y no como exigencia, tu acercamiento a Dios en la oración es un acercamiento, voy a decirlo, íntegro, pleno. ¿Por qué? Porque de un lado del pacto, hay un ser inamovible que se llama Dios. Que tú puedes ir a él cuando sea, como sea, en la condición que estés. Él no te va a rechazar. Él no se va a hacer a un lado. Él no te va a fallar. Esa es la diferencia de acercarte a Dios confiadamente hasta el trono de su gracia, dice el apóstol. Porque la gracia de Cristo no está condicionada a tu obediencia, no está condicionada a tu fidelidad. Como la ley de tránsito no cambia cuando tú no estás en la calle, la ley de tránsito siempre será la misma. Y gozarás del privilegio cuando tú estás en la calle, o de la condenación cuando vas en contra de ella. Así, la ley del pacto con Dios es un privilegio saber que siempre estará allí para orientar, para guiar, para ayudar, y no para condenar. Entonces, cuando tú te acercas a la oración, cuando tú te acercas a Dios... Lo puedes hacer confiadamente. ¿Por qué? Porque del lado del pacto de Dios, del lado de Dios, el pacto no ha cambiado. Amor, amor pleno, entrega total de hasta la vida de su hijo. Misericordia. Misericordia sin condiciones. Plenitud de comprensión. Dios te comprende. Me comprende. Él sabe que nacimos co cojos, cojeando, diría yo. Ay, Boris, pero eso parece como si fuera como que jugar un poco con la, con el pecado. ¿Sabes? Esa es justamente la falta de comprensión de la misericordia de Dios. Me estás diciendo que si yo tomo un camino, no es que si tomas, vas a tomar. El camino del error es un camino común para ti. No bases tu cristianismo en un idealismo comportamental humano. Te vas a perder. Porque tu comportamiento ideal... No solamente nunca lo vas a lograr, no te sirve para la salvación. El único concepto que te ayudará a llegar a la salvación es el ideal comportamiento de Cristo a quien tú te tienes que someter o someter en el sentido de dejarte cubrir por esa justicia perfecta de Cristo para poder lograr que la misericordia de Dios se convierta en tu salvación. Bajo ese concepto y promesa es que tú tienes que acercarte a Dios en oración. La, la promesa de Dios, el pacto de Dios no se ha movido. No le prediques a la gente algo que no existe. No le digas a la gente que ahora Dios es más bondadoso que su gracia. No, siempre fue su gracia sino que la metodología como Dios utilizó para acercarnos a Él, mejoró. No empeoró, mejoró. Porque antes estaba basada en obras de la ley. Hoy está basada en las obras de Cristo. O sea, nuestro acercamiento a Dios ahora es mucho más fácil. Porque gracias a la oportunidad abierta por Cristo, a los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, a los que caminábamos solos bajo una promesa que se cumpliría en el futuro, ahora tenemos la promesa cumplida y podemos acercarnos a plenitud y sin miedo, sin desconfianza. Podríamos decirlo de otra manera muy conocida para ustedes y para mí, con fe. Y si me quieres decir fe ciega, aunque sea ciega, aunque no conozcas. El ciego que fue sanado por Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Yo me imagino a Jesús preguntándole, ¿confías en que yo te puedo hacer ver? ¿Qué alternativa tenía ese ciego? ¿Qué alternativa tienes tú para ser salvo? ¿Tus obras? Tu iglesia, tus fidelidades, la aprobación de los que te ven. ¿Crees tú que eso es tu opción? Es más, le preguntan al ciego, ¿Quién te curó? Yo no sé quién es, lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. esa plenitud de confianza, esa plenitud segura en la promesa de Dios, no en tu comportamiento, no en tu obediencia, la obediencia es el fruto, es la consecuencia de que tú confiadamente te acercaste a Dios. Esa paz que sientes en tu corazón va a comenzar a producir frutos de bien en tu vida y los demás lo van a notar. No hay otra manera. Ciego, confío, veo. No porque simplemente yo abrí mis ojos, sino porque confié en que Él me puede quitar la ceguera que yo tengo. La plenitud de confianza que debemos desarrollar en la oración? Como humanos tal vez sea imposible, pero hay una labor inicial que nosotros debemos hacer. Y es que al comienzo de la invitación preconceptual, cognitiva, como sea, por una lectura de la Biblia, por una experiencia triste, una, una experiencia alegre o lo que fuera que te suceda, que te llame la atención para confiar en las promesas de Dios. Va a ser el inicio para que tu acercamiento a la hora de la oración pueda permitirte decirle al Señor, ¿Evidencias? No tengo muchas, pero lo poco que tengo, puede depositarlo en tus manos. Y Dios, como es un Dios misericordioso, y que ve la necesidad de que tu corazón confíe cada vez más, Él va a comenzar a hacer una obra interesante en tu vida. Pequeños cambios. Y esos cambios te llevarán a comprender a plenitud que tu dependencia de Dios es el único que puede dar resultados de bien en tu vida. Eso que va creciendo de a poco va a desarrollar en ti mayor confianza a la hora de orar. Para dejar, para depositar, lo voy a decir de otra manera, para dejarte en la voluntad de Dios, para que Él haga en ti, como dice la palabra, así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Porque esa buena voluntad, será lo mejor para tu vida. Cuando ores, dice la Biblia, no seas como los hipócritas, que se acercan para ser vistos por los hombres, sino entra a tu aposento, pon tu intención en claridad, sé transparente con Dios, ábrele tu mente, ábrele tu corazón, si está sucio, él verá cómo está y lo limpiará si tú quieres. La oración no es para mover a Dios a misericordia. Él ya es misericordioso. Antes de que tú pidas misericordia, Él ya lo es por naturaleza. ¿Cómo se entiende eso? No lo sé. Humanamente no podemos entenderlo. Pero Dios es. Lo que Él es no ha cambiado. Desde el día que creó al hombre desde el día que hizo aquel ser maravilloso llamado Adán y después cometió el pecado de apartarse de Dios, allí se vio la misericordia más grande de Dios al matar un cordero y al prefigurar la muerte de su hijo por amor a sus criaturas. Qué mayor evidencia, anunciada por casi cuatro mil años. Cumplida a perfección por Jesucristo en la cruz del Calvario, relacionando el momento de la expiración de Cristo con el partir del velo en el templo y el escapido del cordero. No pudieron hacer el sacrificio, el velo se rasgó, el cordero saltó, ya no era necesario. Ahora teníamos mejores pactos. Capítulo 8 y 9 de Hebreos tienes que leer. Mejores promesas. Cuando te acerques en oración. Ve confiadamente. Transparentemente. Y habla con Dios. No te preocupes de la forma. Preocúpate por la razón que te mueve. A hablar con Él. Cada mensaje que te predico, también me predico a mí. Cada vez que predico a alguien, también pienso en mí, porque aquí aprendo. Tú no sabes la escuela que ha servido para mí los programas de reflexiones de la Biblia a las 7 de la noche todos los días. La verdad que es una bendición compartir la palabra de Dios contigo. Yo deseo que este mensaje te ayude y me ayude a mí también a crecer. No creas que He logrado una vida consecuente. Es una lucha de todos los días. Pecador. Pecadores somos. Y buscamos la ayuda de Dios en oración. Por eso es que nos acercamos a Él, porque tenemos necesidad de Él. Yo quiero esta, esta mañana rogarte que tú puedas acercarte también a Dios. Que este encuentro con Dios sea una realidad en tu vida. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, nos acercamos ante tu trono de gracia, en la plenitud de nuestra condición, sabiendo quiénes somos, entendiendo nuestra necesidad de ti. El mundo nos quiere perfectos y no podemos. Hemos luchado, luchamos todos los días por el ideal y no lo logramos. Porque humanos somos. Somos polvo, dice tu palabra. Más estamos deseosos de recibir el, la transformación que tú puedes producir en nuestras vidas. Ayúdanos. Confirma tu obra en nosotros y enséñanos el camino que debemos seguir. A veces ignoramos tu justicia y tu, y tu misericordia y por eso actuamos con nuestras propias maneras de ser para tratar de agradarnos y agradarte. Pero Señor, nos damos cuenta que nada sirve, sino solamente la gracia de Cristo. Enséñanos a tener un encuentro en la oración que sea sincero y pleno, para que puedas tú enseñarnos el camino que debemos seguir. Te entrego mi vida, te entrego la vida de mis amigos que están escuchando y los que nos van a escuchar. Que tú puedas ser propicio a nuestro corazón y Fortifiques nuestra fe en tus promesas, que es lo que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, yo deseo que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que te dé fuerzas para seguir en la brega. Hoy sufrimos las consecuencias del error, la sociedad insegura, la economía, la incertidumbre pero muy pronto tendremos a Jesús actuando en la vida política, económica y de mal en este mundo para transformarlo en esa patria que Él está preparando para cada uno de nosotros. No desconfíes. Puedes discutir todos los problemas de este mundo, pero nunca desconfíes de la obra que Dios está haciendo por ti. Este es el programa de tu encuentro con Dios de los sábados a las diez y media de la mañana con Boris Darwin, un servidor. Nos vemos el próximo sábado. Que Dios te bendiga.